en kurdo quiere decir ciencia de las mujeres o ciencia de la vida. Entonces es la ciencia, el conocimiento de las mujeres y la vida y es una ciencia que viene del movimiento de mujeres de, de Kurdistán y que busca dentro de, de la historia cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra definición por nosotras mismas y cuáles son todas las sabidurías y todas las resistencias y las formas de vida colectiva y los valores que las mujeres han creado y han eh, protegido hasta, hasta la actualidad. Entonces, este es principalmente nuestro trabajo como genealogía. En cuanto a la situación actual de las movilizaciones en Irán, claro, hay que tener en cuenta eh, la realidad de los últimos eh, 40 años en Irán, a partir de 1979 cuando después de una, de una serie de revueltas, de realmente una revolución que inicia la gente de Irán, eso es aprovechado por parte de, de fuerzas eh, fundamentalistas religiosas y a partir de entonces se instaura un régimen eh, religioso eh, autocrático que eh, prohíbe y eh, pisotea, va en contra de cualquier tipo de, de derecho humano. ¿no? especialmente de cualquier tipo de derecho de las mujeres. Estas últimas movilizaciones tienen algunos puntos que las diferencian del resto de levantamientos de movilizaciones que han habido en estos últimos 40 años en Irán. Eh, por un lado, a día de hoy, 16 de noviembre, nos encontramos en que se cumplen exactamente dos meses de que se iniciaron estos, estos levantamientos y que continúan y no, tiene, no, no, no parece que vayan a, a disminuir, sino que realmente la gente tiene claro que no acepta este régimen de los últimos 40 años. Y lo particular de estos levantamientos es el papel precisamente que están jugando las mujeres y ellas. Oh, estos levantamientos se inician después de que eh, el 14 de septiembre Gina Amini, una mujer kurda, es asesinada a través de, de, de las torturas, de los golpes eh, que ejercen sobre ella la policía de la moral por el hecho de, de no llevar bien puesto eh, el pañuelo y que entonces se le, viera, eh, se le viera el pelo. Y a partir del entierro de Gina Amini en su ciudad natal en, en Kurdistán se inician una serie de movilizaciones y una serie de, de huelgas por parte del pueblo kurdo. Las mujeres están a la cabeza lo vemos también precisamente en, en, el, en el lema que está uniendo eh, todos los pueblos que están participando de, de estas movilizaciones y que se está convirtiendo en, en un lema, podríamos decir, internacional que es el de mujer, vida, libertad. ¿no? Y esto eh, remarca de una manera muy clara el papel que las mujeres están teniendo en estos levantamientos. Es una voluntad de libertad que se ha encendido y que realmente puede tener una influencia, un impacto muy importante en el resto de, de territorios de Oriente Medio. Un régimen eh, que trata de imponer que todo el mundo sea iraní, que todo el mundo sea musulmán, que todo el mundo hable en, en persa, eh, ha asesinado a una mujer kurda que, que se encontraba de, de, de visita, porque ella vivía en, en el este de Kurdistán, que es toda la parte occidental de, de Irán, y no volvió porque la policía de la moral del régimen iraní la asesinó. Entonces esto tampoco los hombres pueden aceptarlo. ¿no? Y digamos que en la persona de Gina Amini es cómo se ha encendido esta, esta llama, ¿no? Este lema, que es más que un lema, es una ideología, es una filosofía, es un, un posicionamiento, una determinación, no nace hace dos meses. Nace en los años 80, en los años 90, por parte del, del movimiento de liberación de Kurdistán. Viene, eh, de hecho, de, de los análisis y las reflexiones de Abdullah Öcalan líder y fundador de, del propio movimiento, que lleva cerca de 25 años en cadena perpetua en Turquía. Especialmente con la caída de la Unión Soviética, él profundiza en las diferentes revoluciones que se han dado a, a lo largo de, de la historia. El punto principal que él encuentra eh, en la caída o en la conversión en un sistema de, de poder de estas revoluciones es precisamente el papel que se le ha dado a las mujeres, ¿no? siempre dejando para después, para un después que nunca llegó, eh, la liberación de las mujeres, ¿no? entendiendo que eh, con la liberación de clase o la liberación nacional, ya las mujeres de por sí iban a ser liberadas, viéndolo como un extra. Por lo tanto, ve la necesidad de que para llegar a la liberación hay que acabar primeramente con esta opresión y que, por lo tanto, el primer paso para la libertad tiene que ser la liberación de las mujeres, una revolución dentro de la revolución. Por eso decimos también que el lema Mujer, Vida, Libertad no es un eslogan, es el principio ideológico del cual parte la lucha y parte todos los, los análisis eh, de, del Movimiento de Liberación Mijerdista. Y lo importante es esto, que han sido primero las mujeres kurdas, Luego le han seguido los hombres kurdos, pero luego ha ido más allá de, del este de Kurdistán y hombres y mujeres del resto de pueblos que viven en, en Irán se han sumado también. No es coincidencia que estos levantamientos se hayan iniciado por parte del pueblo kurdo y se hayan iniciado en concreto por el asesinato de una persona kurda, de una mujer kurda, porque hay una experiencia organizativa hay una influencia ideológica y hay un proyecto, una propuesta política concreta. Entonces todo, todo esto ha, ha generado unas condiciones ¿no? que han permitido que haya sido precisamente en Kurdistán donde esto se ha iniciado. También cuando hablamos de Medio Oriente, cuando hablamos de Kurdistán en concreto, no estamos hablando de algo homogéneo, no, estamos hablando de un lugar donde viven diferentes pueblos, donde conviven diferentes creencias y conviven diferentes lenguas también. Y lo que han hecho los diferentes regímenes, la, los cuatro estados que han, que han fragmentado Kurdistán, Irán, Siria, Irak y Turquía, es eh, prohibir toda esta toda la, la riqueza, toda la, la diversidad que forma parte de, de Kurdistán, lo que, que realmente forma parte de la humanidad. ¿no? Quisieron borrar cualquier indicio de existencia del pueblo kurdo. En lo que es eh, Siria, eh, la parte de Kurdistán que conocemos como Rojava, porque realmente ahora hablamos de unos territorios más amplios, que van más allá de la parte kurda de, de Siria, van más allá de Rojava, después de que los diferentes territorios de mayoría árabe, territorios de, de la propia Siria, ¿no? de, de fuera de Rojava, de fuera de Kurdistán, fueran liberados del Estado Islámico, eh, y estos territorios decidieran incluirse a todo el proyecto político y social que ya venía construyéndose de, desde Rojava. ¿no? A estos territorios ya no hablamos de Rojava, sino que hablamos de la Administración Autónoma del Norte y del Siria. A partir del 2014, cuando se creó Estado Islámico, Daesh, eh, uno de los primeros lugares donde fueron a atacar fue precisamente a, a los territorios kurdos, ¿no? fue precisamente a, a Rojava, donde ya se estaba iniciando eh, este proceso revolucionario que ahora ya, ya, ya han pasado más de 10 años. No solo ha sido Estado Islámico, sino que también ha sido Turquía, y sigue siendo Turquía, ¿no? quien, quien ataca, quien eh, desde 2018 tiene algunos territorios eh, ocupados y quién, de una forma sistemática, constantemente, lleva a cabo ataques eh, con drones a, a, la, a la población civil y también a las, a las compañeras revolucionarias, que tienen un papel por, importante en, en toda esta construcción de un nuevo sistema de autogobierno eh, popular, y cuando hablamos de Turquía hablamos de la OTAN. Es ante el fascismo, el patriarcado más brutal de Estado Islámico, y ante la OTAN, que eh, el pueblo en Rojava y en el norte y este de Siria lucha y resiste ya desde hace más de 10 años, manteniendo este, este sistema alternativo que han construido. Por un lado, toda la creación de un sistema propio de autodefensa, y aquí entran las IPG, las unidades de defensa del pueblo, y las IPJ, las Unidades de Defensa de la Mujer. Para entendernos, son, son las milicianas, ¿no? Son las milicianas que en el 36 iban también a las trincheras a luchar contra el fascismo. En 2014, la primera gran confrontación, ¿no? La, la gran guerra que inició Estado Islámico en Rojava, en la ciudad de Kobane y cómo allá, eh, los, los hombres y las mujeres de las IPG y las IPJ llevaron a cabo una, una resistencia eh, que el mundo tenía los ojos puestos en, en esta resistencia ¿no? hasta el punto de que consiguieron liberar todos los territorios que el Estado Islámico había ocupado en Rojava y en el norte y el norte de Siria y lo que da sentido a estas fuerzas de autodefensa lo que da sentido a estos más de 10 años que, en los que llamamos Revolución de Rojava es toda la construcción de un sistema social, de comunas, de consejos populares, de cooperativas, de academias populares, de todo un sistema sanitario, de todo un sistema de justicia, todo un sistema económico, todo un sistema que si, si imaginamos que donde nos encontramos de repente se da una situación en la que el Estado cae, todo lo que necesitamos dar respuesta para, para poder continuar con nuestra vida. Ahora mismo, el Estado Islámico ya no controla ningún territorio a nivel militar, pero el Estado Islámico continúa existiendo. De la importancia de la conexión tan profunda que hay de la liberación de las mujeres y la lucha del Movimiento de Liberación de Kurdistán, eh, las mujeres han tenido un papel ¿no? y tienen un papel a nivel organizativo, en la práctica, en la teoría, en la ideología, muy importante ¿no? de estar en primera línea en todos los aspectos. Y esto también, eh, estos estados que atacan Kurdistán también son conscientes. Cuando especialmente Turquía es consciente de esto, en los últimos años han sido especialmente las mujeres del Movimiento de Liberación de Kurdistán que han sido objeto, no ha sido objetivo de ataques selectivos por parte de Turquía, el caso de Sakine Yansis. Sakine Yansis eh, una mujer kurda, también miembro fundadora del Movimiento de Liberación de Kurdistán, eh, que además, digamos que junto con Abdullah Osjaran, ella jugó un rol muy importante, eh, precisamente para abrir este camino de, de comprensión y de organización para la liberación de las mujeres. Y ella fue asesinada ...junto con otras dos compañeras, Leila y Fidan... Eh, ...en 2013 en París... ...por parte del MIT, de los servicios de inteligencia de Turquía... ...y eh, por otro lado... Eh, ...el pasado 4 de octubre... Eh, ...en otra ciudad de Kurdistán... ...pero que tampoco es, se encuentra en Turquía... ...se encuentra en el Kurdistán del norte de Irak... Eh, ...la compañera Nagihana Karsel que era precisamente miembro de, de Genealogy. Esto hizo también que, que la compañera Nagi Han fuera objetivo también del MIT y eh, fuera asesinada en, en la puerta de, de su casa eh, con, con 11 disparos. Todos estos ataques, en un momento donde a través de las movilizaciones en, en Rojilat y en Irán, el lema Mujer, Vida, Libertad se está dando a conocer en el mundo, es un ataque muy concreto precisamente a, a esta filosofía y a esta ideología que nos muestra la conexión entre las mujeres, la vida y la libertad. Sí, sí, sí, sí.